Bienvenidos a este vídeo. Hoy en Otoxides nos hemos venido a un parque a hacer una sesión de entrenamiento en la que en todos los ejercicios vamos a usar de apoyo una grada. Eh, vamos a hacer cinco ejercicios diferentes y de todos estos ejercicios un total de cuatro series. Como siempre vamos a calentar, vamos a calentar bien durante 10-15 minutos y al terminar de hacer el entrenamiento vamos a estirar durante 10 minutos. Vamos a tener cuidado también eh, con el sol, con el calor, vamos a hidratarnos bien y vamos vamos a hacer 10 fondos de brazo. los pies los vamos a apoyar en la grada segundo ejercicio tríceps este ejercicio vamos a hacer 10 saltos a la grada desde una distancia de un paso ejercicio vamos a hacer 10 fondos de brazo dándole lateralidad. Cada vez que bajamos vamos a proyectar hacia adelante una de las rodillas. Entonces vamos a proyectar 5 veces rodilla derecha y otras 5 rodilla izquierda. Último ejercicio, vamos a hacer 10 saltos a la grada laterales. Vamos a hacer 5 hacia el lado derecho y otros 5 hacia el lado izquierdo. Que os haya gustado la sesión de Notoxi desde hoy. Eh, los ejercicios que hemos hecho son simplemente algunos de los muchos que podríamos llegar a hacer en una grada. Eh, seguimos animando a practicar ejercicios de forma habitual y nos vemos la próxima semana.